Tengo abierto aquí tres archivos que vamos a comparar, el primero es el que guardamos con el nombre de automático, si yo le hago un clic a cualquiera de estas figuras podemos repasar la cantidad de vértices que generó el programa en la vectorización automática, el programa lo único que hizo fue diferenciar colores, entonces encontró estas fronteras justamente diferenciando el color blanco del verde y para eso eh, consideró necesario incluir todos estos vértices muy bien ahora vamos a repasar el archivo que al que le llamamos vectorizado con Bessier, es decir el que el el archivo en el que hicimos la vectorización utilizando la herramienta pluma o besier. Si yo lo selecciono en este caso a cada entidad vemos que la cantidad de vértices es la exacta que nosotros definimos para cada una de las figuras y que el resultado de la vectorización se ve bastante aceptable. Fíjense que los tres archivos he guardado la misma cantidad eh, de entidades eh, o de objetos mejor dicho porque eh, no consideré el texto en este último que es la vectorización eh, geometrizando también para poder comparar he borrado el texto que había acá abajo que decía Bergomi si ahora analizamos este archivo el eh, geometrizado Vamos a ver que tiene también la misma cantidad de vértices que el archivo generado con Bessier. Pero su aspecto es diferente. Probablemente no lo es a los ojos de un usuario doméstico, pero sí para nosotros como diseñadores. Esta respuesta de la vectorización con Bessier podría ser la que daría un usuario doméstico y le parecería que está muy bien. Pero eh, en el caso de un diseñador gráfico, tanto con, para construir como para vectorizar un logo isotipo, siempre recurre a una geometrización. Esto porque el trabajo con figuras geométricas simples y con rejillas de construcción y con leyes que estén eh, rigiendo cómo se combinan esas figuras geométricas simples garantiza mayor pregnancia desde el punto de vista de la teoría de la gestalt y además desde el punto de vista tecnológico garantiza que al escalar la figura ésta va a conservar sus contornos sin que aparezcan efectos de picos o serruchos no previstos por eso las vectorizaciones que van a hacer ustedes como diseñadores gráficos en general van a ser geometrizaciones previas y después vectorizaciones para geometrizar primero tengo que hacer un análisis y ese análisis está en mi cabeza no lo puede decidir el programa el programa no es capaz pensar ya lo vimos en la unidad 1 de la asignatura la computadora no piensa obedece instrucciones y aplica algoritmos Solo nosotros como diseñadores somos los que podemos pensar y entonces hacer este trabajo esta vectorización con un sentido y ese sentido tiene que ver con la idea de esta geometrización